you oh. Buenos días chicos y bienvenidos a un día más de una semana conmigo Mirad, hoy estamos al lunes, empezamos una nueva semana Y bueno, pues he desayunado Ya no me voy a lavar los dientes Que bueno, pues esta semana mmm, no tenemos mucho planeado Solo que, bueno, si visteis el vlog anterior pues ya estaréis más o menos pues digamos mmm, actualizados de antes, porque en el blog anterior pues dije un montón de cosas sobre qué vamos a hacer esta semana así que bueno, pues ahora tengo prisa así que os dejo, nos vemos por la tarde bueno, hemos vuelto ya del cole y ya sabéis que los lunes para qué sirven, que son para avanzar cosas en el escritorio así que estoy aquí con mi agenda, que me ha apuntado todo lo que tengo que avanzar hoy y pues eso, ahora mismo estoy haciendo cosas que tienen que ver con el instituto y después me pondré a hacer cosas que tienen que ver pues con el canal, editar el vlog de la semana pasada y todo eso. Entonces, bueno, por ahora estoy haciendo inglés. Y bueno, después pues me queda toda esta montañita de aquí. Pero bueno, esto se hace rápido. Y ¿Sí? con traductor, con todo. Y va de algo porque es importante estar siempre bien hidratados. Y bueno... Pues la idea es ir después ya por la tarde al pasito en bicicleta de 18 kilómetros que ya sabéis que hacemos todos los días sin fallar. Y mirad, ahora que nos vamos a mudar me gustaría tener en mi cuarto un escritorio un poco más ancho porque es que, es que tengo todo aquí amontonado, en Entonces me gustaría tenerlo como de estos que son así bastante, como súper largos y un poquito anchito para que pues quepan todas las cosas que tengo que tener. Mm, y bueno, pues eso... Bueno, pues aquí estoy editando ya Que he terminado Ojalá. todos los deberes Me estoy viendo aquí hablando de, de árboles Bueno, mmm, pues eso Voy a estar editando aquí sobre Hasta las 5, supongo. O sea, son las 5 menos 10 O sea que creo que estaré aquí hasta las 6 o algo así Porque ya tenemos que empezar a ir eh, empezando a dar el paseo un poco más temprano Porque empieza a hacerse de noche ya muy temprano O sea, a las 7 ya está empezando a anochecer Así que pues tenemos que ir saliendo temprano para que no nos caiga la noche Nos damos prisa y nos vamos Bueno Ay, a decir, pero bueno Estoy dando el paseo de hoy y mmm, estoy cansado porque se acerca a mercurio retrógrado y eso es que, bueno, eh, no sé muy bien por qué pero me parece que es porque mercurio como que se acerca a la tierra y manda como unas ondas electromagnéticas y hace que, la, que todo, pues, la tecnología, las personas, los animales eh, se comportan de una manera muy, muy random entonces pues por eso supongo que mucha gente más que esté viendo este vídeo pues se sentirá igual y bueno voy a explicar un poco qué tal me ha ido el día escolar hoy a primera hora tuvimos la, la clase de crossfit que os dije la semana pasada después tuvimos dos horas de lengua estuvimos dando así cosas sobre los verbos y después estuvimos avanzando en una cosa que teníamos que entregar mañana que vaya yo era de tener lista así que me puse a leer Luego comimos, ¿qué comimos hoy? Ah, espaguetis con tomate, carne y ensalada. Luego tuvimos matemáticas. Luego tuvimos biología, que estuvimos dando los diferentes tipos de madera y para qué se utilizan cada uno. Y después volví a casa y me puse a hacer cosas en el escritorio. Que eso ya lo visteis, así que pues hasta aquí hemos llegado. Ay, otra vez me ha tocado ver algo asquerosísimo, la carretera. Era, esta vez no era un reno, sino que era un perro, un husky, un zorro, atropellado. Dije, vaya, te he visto todos los marcanos. Ay, por aquí vamos. Estoy llegando, ya no me queda nada. Me un kilómetro todo Para cenar vamos a tomar una tabla de quesos, ensalada César, y ya está a dormir. Bueno chicos, ahora es martes, es un nuevo día. Y es muy bueno. Tenemos que ir a hacer la compra porque no tenemos mucha comida. Así que me he hecho un desayuno sano y rico con lo que teníamos. He preparado un bowl con yogur y arándanos, poquitos arándanos porque este año no hemos ido a recoger muchos. Y una mandarina. Y mirad, se nota que ya poco a poco se tarda más en hacer de día. O sea, todavía es como un poco oscuro ¿eh? todavía. no ha salido el sol del todo todavía... y luego aquí el termómetro que me marca 7 grados entonces bueno pues vamos a desayunar que tengo hambre aparte del sueño y nos tenemos que ir Ah, ahora vuelve el papá de España que ya os dije que se fuera la boda no pues eso que hoy vuelve y ya está eh, mirad chicos mi padre eh, hoy ha volvido de España y mirad lo que me ha traído una tarjeta de 128 gigas me parece que son Y bueno pues esto sirve para no quedarme sin espacio en el móvil o sea, Ahora voy a tener muchísimo espacio Y creo que voy a poder grabar pues mejores cosas Y que no se me vaya cortando el vídeo todo el, todo el rato Entonces vamos a abrirlo a ver qué tal Y se lo voy a poner al móvil y ahora os cuento Esta de aquí, la pequeñita, la tarjeta Ahora os enseño Mirad, esto de aquí es la tarjetita Entonces esto se lo meto al móvil Y cuando quiera pasar vídeos al ordenador O a otro dispositivo Meta la tarjeta por este huequecito Que hay por aquí A ver si se enfoca A ver Casi, ¿no? Ahí se ve Bueno Entonces se mete la tarjetita aquí Y ya le paso todo dónde he puesto ahora aquí entonces se lo voy a poner y ahora sigo grabando. Bueno, ya se lo he puesto. Ha sido bastante fácil. Ahora cago con esto. voy a guardar aquí. Ay, por Dios. Bueno. Y ahora se supone que tengo un montón de espacio. Así que voy a dejar esto grabando. Y si no me sale una notificación... Ay, como tengo los pelos, por Dios. Estoy muy despeinado. Si no me sale una notificación de... ese, te está acabando el espacio. Borra cosas poco espacio en el almacenamiento pues es que funciona entonces bueno por ahora eso y ahora lo que vamos a me apetece hacer una un pumpkin pie una tarta de calabaza así otoñar y todo eso y quiero grabar la receta para instagram porque la receta de los cinnamon rolls que subí pues le gustó mucho a la gente entonces pues hay que, tenemos que subir recetas a instagram para seguir y pues nada, pues, eh, pues eso A ver Vamos a seguir grabando A ver si no se para Le Voy a poner la funda, que en mi funda lo que tengo Es mi carnet de biblioteca De aquí de, de Finlandia Y mi tarjeta Que bueno, no sé si enseñarla o no Porque es que no sé qué Que pueda tener esto, pero bueno Aquí tengo a ver cómo me enseño. Bueno, da igual eh, Mi tarjeta y ahora le vamos a poner la funda que está súper sucia, así que eso sí que no le enseño. A ver si la ponemos. Vamos a escuchar un ruidito un poco... Mira, ya está la tarjeta puesta. Ahora tenemos que esperar a que se vaya haciendo el vídeo, a ver si tenemos mucho espacio o poco. Buenos días chicos, ayer no grabé nada más porque estuve grabando la receta esa de la tarta de, de calabaza Y hoy pues no he ido al instituto porque hoy me encontraba fatal, entonces me he quedado aquí en casa Y pues a bueno, mis padres han ido ahora, a ver que se cae esto, a firmar el contrato de, para la casa de que nos vamos a mudar Entonces por ahí bien y ahora sí si me disculpa voy a descansar Estoy muy cansado, ¿vale? Nos vemos por la tarde después Son las 7 y cuarto Y bueno, os voy a explicar un poco Qué tal ha ido mi día Últimamente siento que no estoy grabando así mucho Sino que estoy explicando más Cómo ha ido mi día Como si fuese un podcast Debería de bloguear un poco más, ¿eh? Pero bueno mm. Hoy me levanté me encontraba mal, así que me no iba al colegio. Después estuve descansando, después comimos espaguetis aquí en casa. Después mmm, descansé más, después merendé Y ahora pues estoy aquí. Entonces pues <risa> es que hoy no he hecho nada, por eso no me he grabado nada, pero bueno. A ver si mañana ya vamos al colegio otra vez. Nos encontramos mejor y seguimos grabando más contenido, más. más vlogs. Y bueno, pues eso. Hasta mañana. Buenos días chicos, estamos al sábado. Eh, he estado sin grabar dos días porque es que no he hecho nada. Así que pues eso y pues el sábado por la mañana y los sábados me encanta porque pues, puedo venir libremente a dar el paseo en bicicleta de 18 kilómetros que suelo dar siempre menos que esta semana que solo le he dado dos veces últimamente que no, no le estoy haciendo nada y más ahora que la semana que viene se viene una semana muy movidita así que eso Mirad, el otoño ya ha llegado o se está todo súper amarillento, súper bonito Todavía falta algunas cosillas que se pongan, que se quite lo verde, pero por lo general, mirad qué bonito está. Mirad, chicos, eh, hoy está habiendo muchísimo tráfico porque en nuestro colegio, en el gimnasio, que es un sitio así como súper grande, pues hay un mercadillo. Entonces, pues está hay muchos coches yendo y viniendo del mercadillo. Y además, creo que hoy es el día que se puede ir gratis a la Husky Park que está por esta carretera así que... Uf, es eso Yo estoy en casa mira, he pasado por el super porque es el día de las chuches hoy es sábado he compré este pack de chuches es de la marca Marcher y es el remix más de esta vez bueno pues aquí atrás trae todo lo que viene este está muy bueno, es uno de mis favoritos luego para de chocolate me he cogido este nuevo de Facher de regaliz negro y luego de refresco este que bueno últimamente he estado probando de esta marca así que vienen como con los bichitos este es el tercero y a ver qué tal está y pues eso qué calor estamos jugando aquí al memory esta luna para comer vamos a, bueno para cenar Que ya estamos cenando Vamos a cenar eh, Carne, patatas y batatas Buenos días, buenos días de domingo Hoy ya se acaba el vlog Hoy es el domingo Justo ahora estaba grabando Unas historias para Instagram Que bueno pues tenéis que seguirme Porque es que eh, si no perdéis la mitad de mi vida Aquí subo una mitad y en Instagram subo la otra mitad, así que ir a seguirme. Y bueno, pues aquí vamos, que os estaba enseñando el paisaje otoñal que hay ahora que es precioso! Para hoy tengo planeado pues este paseito, después cuando llegue a casa pues comeremos algo y después quiero hacer un poco de limpieza profunda en la habitación, deshacernos de cosas que no necesitamos porque pues la semana que viene o la siguiente nos mudamos. Así que hay que tener, hay que estar listos. Que mmm, no hay muchas novedades de la casa. El miércoles fuimos a firmar el contrato de alquiler y mmm, eh, que hemos pedido eh, leña porque pues la casa se calienta a base de leña, entonces necesitamos leña para todo el invierno. Los antiguos inquilinos de la casa. Ya se han llevado todas sus cosas, así que en breve nos la darán. Yo creo que o esta tarde, o mañana, o pasado, pero muy pronto. Aquí nos encontramos con las vacas. Mirarlas. Bueno, aquí también tenemos un renito. ¿Le seguimos? A ver qué... qué hace. Bueno, no vamos a dejarla ahí en paz. Oh, oh, mirad que nubarrones vienen por ahí, vamos a darnos prisa. Bueno, ahora por la tarde hemos venido al Museo Artipun, que es un museo, este, un museo este que hay en Probanía y que tiene el techo de cristal. Mirad lo que hay, una matista gigante, preciosa. Se la han encontrado en la mina de matista de aquí, de, que hay en Finlandia. Mirad. Yo siempre llevo mi bolsa pues pues de matista, o sea, mi punto de matista conmigo. Pues esta es preciosa y enorme. El trineo, cofre. Mira, aquí te dice las diferentes cosas. Sí. Sí. El círculo polar ártico, ¿qué pasa? Por Robaniemi. Sí. Luego, este es el mar. No, este es otro. Este es otro. Este es el mar. El mar ártico. ¿No? Sí. sí. sí. sí. Luego, este es el. Mira. A ver. ¿Qué te voy a poner aquí? Um... No sé. Las cosas que se... Ah, las cosas que se derriten en... En julio A ver, dale al azul Esta es la... Las cosas que se derriten en julio son las que están para acá fuera del azul, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, pues esto es algo Mirad esto, os he explicado por Instagram cómo pues funciona esto Mirad esto